Un buen día, en este ejercicio vamos a ver cómo convertir de puntos a líneas, de líneas a polígonos y viceversa, de polígono a líneas y de líneas a puntos Vamos con el primer caso, de puntos a polígono Nos vamos en ArcToolbox Data Management Tools Feature Vamos a seleccionar la herramienta Points to Line. En Points to Line, como input feature, vamos a colocar puntos a polígono. Le damos aceptar. Y vemos que nos dibuja de puntos a líneas, pero no es como nosotros deseamos ejecutar. Si abro la tabla de atributos. Veo que hay un orden específico para cada punto. Y ese es el orden que yo deseo que ejecute para convertir a línea. Entonces limpiamos selección. Vamos nuevamente en Arc Toolbox. Points to Line. Input Feature. Puntos a polígono. En Source Field vamos a seleccionar el campo Orden. En Close Line activamos para que cierre todos los puntos. Activamos. Le damos OK. Desactivo la capa anterior y la elimino. Aquí podemos chequear que los puntos se cerraron en el orden en base a la tabla de atributos. Ahora para convertir las líneas a polígonos vamos a ir en Art Toolbox. Seleccionamos Feature to Polygon. Como Input Feature vamos a seleccionar la capa de polilínea Le damos a aceptar. Y me ha convertido finalmente en polígono. Ahora, en el segundo caso, yo deseo convertir de polígono a puntos por sus vértices. Vamos a hacer lo siguiente. En ArcToolbox, voy a seleccionar la herramienta Feature to Line. Activo Feature to Line. Como entrada, polígonos a puntos. Le damos a aceptar. Tengo la capa como línea. Ahora deseo convertir a puntos. Vamos en Art Toolbox. Si selecciono Feature to Point, selecciono la capa polígono a puntos, Feature Tool, le damos a aceptar. Y me genera un punto en el centro. Es decir, me buscó el centroide, pero esa no es la idea, sino yo deseo por cada vértice un punto, voy a eliminar aquella capa, remove, ahora voy en arc toolbox y selecciono la herramienta split line at selecciono polígono a puntos feature tools, le damos aceptar y podrán ver si selecciono que son líneas independientes, A diferencia de la primera polilínea que es una sola. Ahora vamos a convertir a puntos. Vamos en Art Toolbox. Feature to Points. Como Input Feature voy a seleccionar la capa. Polígono a puntos Feature Tool 3. Le damos a aceptar. De igual forma me busca el centroide de cada línea, pero eso no es lo que deseo. Entonces voy a eliminar esta capa y voy a la herramienta Art Toolbox y selecciono Feature Belt to Points. En Input Feature voy a seleccionar la capa Polígono a puntos Feature Tool 3 y Point Type le dejo en All. Le damos a aceptar. Y ahora sí, ya tengo un punto en cada vértice. Si les gustó, no olviden de seguirme en todos los medios sociales. Gracias.